Vendedores del mercado municipal de esta ciudad denuncian las nuevas ordenanzas se si aplican solo a una parte de los mercaderes. Leoncio Mendoza Brito se refiere al retiro de las casetas de las calles. Asegura que retiran a una parte de los vendedores y permiten que otros continúen en el lugar. Mira, en el mercado se está tratando de una administración que el síndico le da la orden para que ellos ejecuten. Ellos no ejecutan, el síndico lo dejó. Una orden a ellos que en la calle no quería nadie porque de la calle nos quitaron. A nosotros somos gallineros, tenemos nuestros callejones ahí adentro que pusimos nuestras aulas y estamos vendiendo la gallinita allá adentro. Entonces se salen algunos para afuera y están ahí. Si la ley se cumple para todo el mundo y mandan a quitar lo que están en la calle, ¿qué tienen que hacer? Es para todo el mundo quitarnos a todos porque tenemos cada uno lo puesto adentro. Entonces, acusan al administrador del importante punto de venta de no cumplir con su rol. Al supuestamente tener preferencias, solicitan al alcalde intervenir. El administrador tiene que cumplirla, ¿me entiendes? Entonces el administrador no está haciendo prácticamente nada, ¿me entiendes? Porque si el administrador, eh, el alcalde le da una orden al administrador, tiene que cumplirla porque está para eso, ¿no es verdad? Entonces él no puede venir solamente a caer arriba a dos, ¿me entiendes? Donde somos, donde somos cientos, ¿me entiendes? Entonces la calle que nosotros tenemos en, en el mercado... Que el administrador y que se ponga a trabajar, ¿me entiende? Y que haga lo que la ICAIDE le diga. Para NTN, Joanny Cordero.